Hola, hola, buenos tardes. aquí se el Comentando, un día en la taberna y hoy volvemos con nuestra campaña de Imrik, el príncipe dragón en Total World War Warhammer 2 Vamos a tener nuestra primera batalla con Gemara, con sus águilas Es la primera vez que vamos a usar un... Un héroe, una princesa De los altos elfos Que bueno, va con espada y arco Pero yo, la idea es que use el arco a muerte Porque encima tiene una habilidad súper potente Esta es el arco del lirión Veremos fuerte contra varias unidades O sea que nos puede valer con palos Contra toda la muchedumbre que tenemos aquí Vamos a coger que la ciudadela La controle a ella Y así nosotros nos gestionamos el ejército grande Y ya está, así que vamos a por ello debe ser una batalla fácil pero no me fío yo ni de los carros ni de las esfinges estas, los buitres. Muy rápido, despliegue en vanguardia. Fija contra infantería, lo reventaremos antes de que nos toque y ya está. Bueno, veremos. Pero sí, bueno, tienen esto y luego morralla. <risa> en resumen. Nada, yo creo que podemos luchar fácilmente y ya está. Mandaremos a las dos águilas, sí, eso contra las, los buitres. Y, y nada, la caballería la jugaremos estándar O sea, nos esperaremos en un ladito Iremos a buscar, si acaso, los carros Y así chocamos y ya está Y luego todo este grupo lo juntaremos Y ya está, para chocar cara a cara contra ellos y punto Creo que va a ser nuestra mejor opción Vale, ok Vamos a echar todo para atrás Uh, qué guapo, ¿no? Lo siento, me van a permitir, yo es que a mí siempre me encanta ver los... Ah, claro, ese será el asentamiento como tal. Dios, además tiene una calavera que guau. Wow. ¿Hay otro? ¡Uh! Este de aquí. ¡Qué pasada, tío! La verdad es que se curran los escenarios y muero un montón, ¿eh? Claro, y esto es el puto desierto. Ok. ¿Dónde desplegamos nosotros? Aquí, vale. Salimos en vanguardia con la caballería. Vale, vamos a ubicarnos. Aquí no me parece nada mal. Esto hace... Uy. Esto va a ser un grupo El 5 me parece bien Las dos águilas Aquí en la zona centro Porque como tampoco sabemos muy bien dónde están los buitres Vale, vamos a hacer aquí este grupo secundario Y ahora vamos a Estirarnos un poco Vale, vamos a jugar así Más o menos escalonados Para tener una primera línea de contención y luego los, los apoyos, meteremos aquí estos así en retaguardia para apoyar donde haga falta y luego el resto aquí Perfecto, toda una línea, de hecho vamos a hacer 3 y 3 Va a dejar hueco a esta gente que viene aquí Podemos ir así, uh, así, así, perfecto, que ellos creo que no tienen magias, vale, esto es el grupo 3 vosotros aquí, que vosotros vas a ser el grupo 4. Vale, vamos a fijar estos dos grupos y luego vamos a coger a todos estos. Perfecto, que va a ser un grupo. El 2 aquí y nuestra princesa aquí. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta mucho. Vamos a acercar un poquito más este grupo. Vale, el grupo 1 lo vamos a dejar fijado y los refuerzos van a ir por aquí. Así que, por nuestra parte, genial. Vale, no le vamos a tantear. Nosotros prisa no vamos a tener. Vale, perfecto. Él es el que se está movilizando. La IA es la que dirige y viene a muerte, vamos. Tenemos mucha área. 200 yardas alcance el proyectil. Bueno, es bastante. Ok, no sé si nos deberíamos acercar. Miedra me da. Los buitres en verdad no deberíamos temerles mucho. Y bueno, con la caballería deberíamos pasarles por encima. Vale, vamos a ir moviéndonos... ...poquito a poquito. Vamos a adelantarnos un poco. Por ir cogiendo las posiciones. Vale... Ok, ok, ok. Aquí podemos contestar. Vale, vamos a meter grupo 4 aquí. Vamos a rotarlo hacia allá. ¿Llegan los disparos? Vale, sí, sí, sí, sí. Bueno, no deberían resultarnos de mucho problema. Vale, vale, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos. Vale, perfecto. Ok, grupo 4, al frente ya. Mm, mm, mm, mm. Grupo 3, eso es. Vale, vamos a meter el pelotazo. A, ¡Oh! Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. A ver qué tal. ¿Es sobre una unidad? Oh, oh, ¡Oh! Me gusta. Vale, vamos a hacer que vaya pasando esta unidad hacia enfrente. Vamos a ir chocando ya por estos lados. Vale, vamos a coger la caballería y vamos a hacer que cierre aquí. Vale, nuestras águilas que vayan aquí. Vale, nuestras águilas vamos a hacer que cierren allí, en este costado. Perfecto. El grupo 3 está atacando, grupo 4 está atacando. Perfecto. Vamos a tener a lo mejor problemas en la... Uy, esta águila, ¿por qué se para aquí? Bueno, da igual, es muy efectiva, me gusta. Vale, oh, vamos a cargar aquí la melee. vale aún no tenemos recargado aquí aquí aquí aquí nos va a hacer más falta pero muchísimo más falta perfecto vale con esta con esta águila vamos a salir de aquí vamos a irnos una habilidad generada generando una unidad. dónde ah vale allí en medio vale la podemos tumbar Podemos tumbar a su héroe. Nos vendría genial. Ojo. La águila. Vale, ahora, vuela. Eso es. Vale, perfecto. Y ellos se desmoralizan a piñón y deberían acabar. Vale, nos llevamos las dos águilas para allá. Hemos perdido una de las infanterías. Sí, se ha retirado. Ok, ok. No, no ha acabado, no ha acabado. El combate no ha acabado. ¿Por qué? Deberían haber terminado. Esto me molesta un montón. Que se quedan literalmente casi a melee. Rollo, esperando nada. Eh, creo que las unidades monstruosas debería meterlas. Contra. O sea, este tipo de monstruos voladores no sé. Porque con el dragón nos pasó igual, no sé contra qué enfrentarlo o no sé no sé muy bien dónde ubicarlo, dónde está bien puesto, no sé. Bueno, va, que cargamos aquí a la melee y se acabó. Ahora, venga, ya tardaban. Carro... Nah, se deshacen, se deshacen, se deshacen Vale, perfecto Maravilloso Vale Nah, es eso No sé muy bien qué hacer con las unidades monstruosas Con el dragón nos pasó igual y creo que lo perdimos precisamente Por eso lo metimos ahí en mitad del follón Contra tropecientas unidades de arqueros Contra tropecientos batallones de arqueros Y nos pasó factura Bueno, se nos murió de aquí a que consigamos recuperar un dragón Va a pasar la de Cristo Vamos a tratar mucho, mucho, mucho, mucho mucho. Ah, bueno, no hemos perdido tanto 112 solo en el ejército de Gemara Está bien la, Nada, las de... Uh, bueno, las caballerías han perdido unidades Y luego la, la mele que ha perdido Pero bueno, hemos estado bien, hemos estado bien 29 se ha llevado Gemara me gusta Teniendo en cuenta que ha focuseado mucho al héroe Y luego ha tirado la descarga Sí, son buenos números Estos que son los que más me preocupaban Esta unidad es la que se ha reventado a la caballería Y ya está nah, Bien, bien, bien Es buen ejército Ahora lo que tenemos que ver es cómo, cómo Arramblamos con lo que queda del caos Eso me preocupa un poquito más Tenemos que recuperar toda la zona central Y ya de ahí... Porque creo que lo podemos recuperar Y ya de ahí Acabar de conquistar A este ejército No sé cómo se llaman Numas A los de Numas Que tienen esas dos zonas Por la derecha Acabar con Kenry Que también creo que tiene un poblado por ahí Eso es un objetivo primordial Sí Y luego ya veremos Qué más necesitamos hacer Vale Vale Experiencia de la unidad o tesoro Vale, vamos a coger ejecutar los cautivos Por la experiencia Durante un turno, o sea, 100 de experiencia por turno Nada, vamos a coger Ah, no, pero es que no recupero prácticamente Vale, nada, ejecutamos cautivos, ganamos experiencia extra Y para adelante Aquí sería importante ir, vale Prima. Ah, digo, <risa> ¿vamos o no vamos? Vale, sí que vamos. Uy, le está gustando. Vale. Valor antiguo, fuerza del arma, fuerza del arma, ocho del control contra los oscuros. Ojo certero, munición y tiempo de recarga, maestro de espada, indomable. Vale, vamos a ponerle valor antiguo para que tenga esa potencia de penetración de, de armadura. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale. Sí, porque estos son todos bufos Y no quiero que este héroe sea Quiero que lo hagamos Arquero, arquero, arquero Esta, está, está La fuerza del proyectil La fuerza del arma solo aplica a melee Daño de perforación No se aplica siempre, el daño básico Por ser bloqueado por la armadura, fuerza del proyectil Ah, pues sí, eh Ah no, pero no tienes, por ejemplo, el daño del proyectil. El daño que por el ataque, proyectil es de una unidad dividido entre el daño y no puedes hacer scroll. Uy, eso me raya un montón. No lo sé. Bueno, tenemos fuerza del arma. Yo qué sé. Si en algún momento llegamos a pegarnos a melee, no está nada mal. ¿Puedo Guardia del mar de Lócer. Guardia del mar de Lócer con escudos Vale, ¿qué más tenemos aquí? Yermos plateados O... Ah, yermos plateados con escudos Aquí sacaremos los liones blancos de Cracia ¿Dónde están los dragones? A ver, ¿esto que es una ciudad? Cuadro de edificios ¿En qué momento? Uh, vale, a nivel 4 Dragón lunar, dragón solar Dragón estelar, príncipes, dragón Esto es... Bueno... Guardia del Fénix. Ah, claro, y aquí los Fénix. El templo nos da avances culturales. Uf, vale, o sea, tenemos que tener muchas capitales. Vale, vale, vale, vale, vale. Hay que avanzar a las llanuras de sal. Creo que nos vamos a... Bueno, nos vamos a quedar aquí. Y podemos establecer campamento. Ah, no. Podemos asediar Con el ejército que tenemos Asediando Siendo un asentamiento Ay, no llegamos Siendo un asentamiento menor Deberíamos pasarlos Bastante rápido por la piedra Con Imrik no llegamos Vale, y estamos aquí en Casabar. Ok, ok, ok Esto está bien Esto está bien este hombre no ha subido de nivel aún Vaya ¿Dónde estábamos? Ah, estábamos construyendo En algún lugar que no recuerdo Un edificio Para conseguir subir No sé si nos lo tumbaron Pues probablemente sí Está feo eso Vale, ok, no pasa nada Siguiente. Uy, ¿qué tenemos aquí? Tres números de ritos disponibles Ah, pero no os podemos pagar O oh, sí, sí Oh, vale, revisamos los objetivos. ¿Qué misiones tenemos? Defensor del orden, mantener al menos 10 del orden público a las áreas movizas, que comienza el ritual. El ritual de la profecía. Vale, pues vamos a sacar el ritual de la profecía. Uy, además más sobre los rituales aquí. Pero, ¿y dónde accedemos a los rituales, entonces? Eventos... No. Héroes, provincias, facciones... Aquí. Ah, vale. Y lo tenemos aquí. Vale, vale, vale. ¿No? Cazabar, claros del y cuexotol. Vale. Sí, sí. Ok. Vale, fin de turno. ¡Oh! Y si estaba viajando el caos hacia el sur... Han ido a cazabar, pero el otro ejército está aquí. Uh, puede ser, eh. Alianza defensiva. Vale, te lo compro. No hemos entrado en guerra con nadie, así de gratis, ¿no? Aquí están. Uh. uh, uh, uh, uh. Vale. Esto nos tiene que derrotar a nosotros. Porque tienen tres héroes. Porque tienen tres héroes. Vale, nada, no, vamos a por ellos, vamos a librar la batalla y vamos a pasarles por encima. Jugándolo bien, aguantando las distancias y sabiendo cuándo entrar con la caballería, cómo flanquear, cómo hacer lo mismo con las águilas. Yo creo que con las águilas tenemos que seguir ese mismo punto. De, ok, cuando ya está toda la menemontada, montada, envolver y... Bum, entrar por detrás. Claro, tiene la facilidad de que no hace falta que pegues la vuelta por la melee, simplemente te la pasas y vuelves. Yo, sí, creo que es lo mejor, porque no le encuentro yo otro sentido para contrarrestar otras unidades voladoras o, o incluso para acabar de perseguir esas unidades con un poco de liderazgo que huyen para buscarlas y rematarlas, pero no sé, no acabo yo de cogerle el punto. Eh, vale, todo el mundo atrás ahí vale y la formación va a ser exactamente igual estos que estén adelante un poquito más anchos que además nos ha funcionado muy bien así es que claro ahora como vamos un poquito más tocados pues mira vale, esta es buena columna tres aquí, así un poco más cerrados vale esto va a ser el grupo 2 fijado ahora este grupo de aquí así va a ser el grupo 3 fijado metemos a nuestra heroína aquí todos estos en el grupo 1 fijado ahora esto va a ser el grupo 4 nuestra reina el 5 y esto es el 6 y el 7 uy y el 7 vale el grupo 6 lo vamos a meter aquí, aguardando órdenes. El grupo 7 aquí en este otro costado y esperamos a ver qué tal. Vale, vamos a darnos más o menos prisa. lo Bush, Bush, Bush, cuidado. Vale, vamos a avanzar con el 7. Con el 6. Vamos a colocarnos aquí. Vamos a poder tirar ya ese flechazo dentro de poco. Aparte del sepulcro. No, creo que nos vale. Nos sale a cuenta. Focusar los guerreros de Nencara. Que suelen ser más problemáticos. Vale, vale, vale. Eso está muy bien. Me gusta. Ahora cuando estén en rango los reventamos. Venga, eso es. Vale, focus aquí, focus aquí. No, no, aquí. ¿Por qué tiene que ser tan horroroso? Aguantad, aguantad, aguantad, aguantad. Eso es muy importante para nosotros ahora. Vale, a la caballería, las águilas a la caballería. Uf, qué colapso más feo han hecho ahí, eh. Uy, porque ha bajado el águila ya. Vale, este, todo este grupo de arqueros lo vamos a dedicar aquí. Bien, bien, bien, las águilas. No tenemos hueco para meter la caballería, pero vamos a ir acercándonos. ¿Te ¿Podemos coger alguna que esté un poquito despistada? No. No, no, no, no, no. no. Vale, aquí colapsamos. Vosotros aquí. Las dos águilas las vamos a meter aquí también. ¿Funciona la princesa o qué? Lo que me da mal el rollo es que después tendremos que coger y. Claro, reagrupar la formación o re reorganizarlos para ser capaces de pelear. Uh, vale, vamos a meter el revulsivo este aquí. Vale. Deduzco que vamos a ser capaces con las águilas aquí. Venga. Vale, venga. Nos levantamos. Vamos a tumbar ya un héroe. Vale, vamos aquí. Ok, el grupo 3. Los quiero aquí, reventándome a esta gente. Perfecto. Nos marchamos, pero nosotros aquí acabamos de perseguir. ¡Uh, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Venga, venga, venga, venga. Un buen disparo aquí nos puede ser maravilloso. Perfecto. Esta señora, como la quiero, por Dios. oh cómo nos invocan esto! Vale, vale, vale Ok, nos reagrupamos, nos reagrupamos Estamos, estamos, estamos, estamos estamos. Vale, vamos a colapsar aquí, aquí aquí Vale, grupo, ok, grupo 3, grupo 4 ¿Cómo estamos, aquí, venga, acaba de apoyar de Ahí, hombre Esto como nos ha muerto aún si estamos a mele disparando nuestra señora, venga aquí Una flecha certera y acabamos con ellos Vale, nuestra caballería Ha funcionado Vale Ok, os necesitamos No hay otra palabra Vale, perfecto, ha caído eso Aquí, aquí, aquí El grupo, vale Grupo 3 aquí, grupo 2 Donde podemos enfocarnos Aquí, vosotros donde estáis Colapsamos aquí las águilas no han vuelto, ¿eh? Las águilas han acabado mal. Las águilas han acabado mal. Vale, la caballería... Ok, la caballería pues ni tan mal. Ha hecho su trabajo, ¿sabes? No vamos a pedirles más a esta gente. ¿Quién ha vuelto? ¿A quién hemos recuperado? ¿O ¿A quién hemos perdido? Uh, Dios, fuera de control. Vale, vamos a acabar de tirar. Tenga una buena descarga. Mi señora. Mi señora. Vale, vamos a regresarnos. Vamos a tener que hacer un buen trabajo para acabar con una victoria aquí. What? ¿Cómo no han acabado con ellos? Era su único objetivo y no lo hemos conseguido. Vale, pues que nada, va a tocar ir cuerpo a cuerpo. Ok, señora, acabamos con esto. Pues nada, si toca ir cuerpo a cuerpo, toca ir cuerpo a cuerpo. Ya está, o sea, no tenemos más. Venga, acaba con ello. Ay, eso es. Venga. Oh, qué bonito tú. Uf, como recibe, eh. Vale, aquí vamos a tener un problemilla con estos. Yeah, lo hemos conseguido Perfecto Ah, pues Ponía que iba a ser una derrota valerosa Y no lo ha sido, ¿eh? ¿Teníamos otra descarga? No Ah, perfecto Has ganado la batalla Pero no lo celebres demasiado tíos se nos sonreirán A quien ha estado a punto de ser derrotado No Lo hemos hecho bien Literal, ¿eh? Hemos aguantado Todos los arqueros Que han sido los que nos han hecho ganar la batalla Y hemos sacrificado tu, tu, tu, tu, tu, tu. Las unidades de choque al... Quiero decir Está diseñado así. No, no, no hay otra cosa. 200 pérdidas de un ejército de 500. Ellos han perdido absolutamente los 500 completamente. Bueno, está bien. Y las bajas están muy bien también, ¿eh? 28, 32, 40, 28, 23, 14, 24 aquí, 23, 17. Hemos perdido las águilas. Porque creo que las hemos perdido, ¿no? Es que hayan huido, que se han muerto. No lo sé, la verdad es que ese detalle el homo. se nos ha pasado a mitad del campo de batalla, pero bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está funcionando bien la princesa Gemara. Ok, ahora, ¿qué hacemos? 1500, maravilloso. Tesoro. Ahora, la verdad es que sí que nos hace falta reponer un poquito. I have need of Mm, a ver qué hacen los del caos ¡Dios! Sí se han movido cosas. Oh, ahí se ha movido mucha gente. ¿eh? Ahí se ha movido mucha gente. El niño ha comenzado un ritual. Clan Mors. ¿Dónde? Oh. Aquí. Vale. Gemara. Daño por armas de penetración. Kemri. que tenemos que asaltar aquí. ¿Podemos? ¿Qué nivel de asentamiento hay aquí? Autoresolución, sí, espérate. M mismo. Claro, porque el asentamiento ya lo habíamos reventado. Ok, pues lo vamos a ocupar. Vale, maravilloso. Estandarte de los pantapájaros, nivel 4 ya, vale, vamos a poner el otro de valor antiguo, ojo certero, munición y tiempo de recarga. Uh, vale, el tiempo de recarga nos viene muy bien también, como al fin y al cabo vamos a tener que poner 4 puntos antes de pasar, vamos a poner este, más munición y el tiempo de recarga más reducido para que reviente... Cosa mala. Perfecto. Llanuras de sal. Aquí que podemos... Vale, estos dos campos están repetidos. Deberíamos poder intercambiarlos. Ahora el problema va a venir aquí. Vale. ¿Por qué vamos a optar? Vale. Vamos a meter tres de... Eh. eh Lanceros. No me salía, tú. Sí. Vale, ok. Con este vamos a avanzar. ¿Podemos llegar hasta Antoch? Son ruinas y colonizarlos cuesta tanto dinero como ejército, si no me equivoco, ¿no? Es que es, que es, que es que lo que queremos es llegar aquí. Llegar aquí. Fua. Vale, esto. Va a ser tarea seguramente Defender de este. De of the mm, y nos van a llegar aquí, a los claros del Arbosol. De Excedente de población en 14 turnos, tú. No podemos. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vale, ok, poco a poco. ¡Oh! ¿Nos han pillado vagar? Los centinelas. Capaces serán. Ok, pues entonces esto sí que se puede colonizar. Vale, vamos a movilizarnos ahora. Aprovechamos. Colonizaremos ya que este ejército está pocho. Vale, maravilloso. ¿Cuántos turnos falta para que se complete el ritual? Seis turnos en nuestro caso. Vale, ok, lo hemos conseguido defender. Eso me gusta. Uh, aquí llega más el Imperio de Kemri hasta el norte seguramente. Uf. Estos de Zandri son... Ah, oh, los Caballeros de Lionés. Esto, gente, es bretonia. Vale, me gusta. Ok, vale, vamos a pasar el turno. Simulamos, vemos qué pasa... Y con eso ya... Seguramente cortaremos ahí y nos quedaremos para la próxima... La próxima vez que conectemos con Total War Warhammer 2. A ver... Numas... No Dios... Arroba... El Rey Nectanevo... Y es que son, son todo unidades de morralla, ¿eh? Son todo... Guerreros esqueletos, lanceros esqueletos Y ya está Madre mía, vale, ok, pues nada Aquí se va a quedar, oye, el espantapájaros Menos es de liderazgo Ahí tiene que ser El blanco tiene que ser una unidad voladora Ah, pues ya está, claro Vale, nada, ok, lo vamos a dejar Bueno, vamos a poner el espantapájaros a otro Ah, pues no maldición, una maldición en área de una uh, vale bueno, lo dicho, lo dejamos aquí, nos veremos en el próximo capítulo, recordad, seguidnos en Twitter a los dos tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en de descripción también, seguidnos en Twitch tratamos de abrir directo todos los miércoles, a ser posible encendemos por las 7, 7 y media charlamos un ratito con vosotros y jugamos a lo que surja y por último, suscribiros a este canal de Youtube, estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor